a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado, ya está conectado del otro lado Pablo Fiusa a quien recibimos con un fuerte aplauso, él es presidente de Team, una ONG que trabaja con la tecnología pero aplicada a las personas con discapacidad y recientemente han lanzado una aplicación que se llama Emocionalmente, así que Exacto. le vamos a preguntar a Pablo todas las novedades de esta nueva app. Pablo bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola Pablo, un gusto. ¿Qué tal Clara, Lucas? Un gusto saludarlos, el gusto es mío, ¿cómo andan? Bueno, Pablo, este, coméntanos un poquito sobre esta aplicación, de qué va emocionalmente y para quiénes está pensada. Bueno, mira, vos lo decías recién, la aplicación se llama emocionalmente y el nombre tiene que ver con que está orientada a aprender las emociones, a reconocer las emociones, a poder interpretarlas. Eh, ¿Y a quién está orientada? Bueno, mira, en particular hay, hay, hay un colectivo grande, sobre todo de chicos, de chicas, por ejemplo. Todos los que tienen algún tipo de autismo, uh -huh. algún tipo de, de TGA, digamos que en particular les cuesta mucho reconocer, viste, cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está preocupado. Claro, Entonces, bueno, la aplicación lo duda. Que es a manifestarlo tal cual uh -huh. y también a reconocerlo, ¿viste? A veces uh -huh. es difícil sí. para ellos reconocer cuando el padre viene preocupado del trabajo, o cuando viene contento. bueno. Uh -huh. Y la aplicación, de alguna manera, lo que permite es eso. Bueno, digamos, vos tenés una serie de emociones, tenés, está armado en forma de juego, ¿no? como si fuera una ruleta, Ajá. pero básicamente lo que te permite es, qué sé yo, por ejemplo, la ruleta, vos la tirás y te sale alegría y te, y te muestra diferentes casas de alegría y a modo de jueguito vos tenés que ir seleccionando cuál, cuál es la que corresponde ah, y mira. de esa forma te vas habituando a cada una de las, de las emociones. Claro, la estamos viendo, mira, un poquito en pantalla este video que ustedes habían compartido desde sus redes sociales para ver más o menos sí. con, con qué te encontrás a, al descargar emocionalmente. Ahí vemos la ruleta que vos nos decís y tocó tristeza, por ejemplo, claro. enojo. Y ahí los chicos y chicas van a tener que ir seleccionando las caritas, como claro, vos decís. bastante gráfico, bastante claro. Está buenísimo. Y con personas sí. reales, ¿no? Como uh -huh. para que ellos lo puedan quizás eh, asociar. relacionar, asociar a su propia familia. Claro, mira, eh, el proyecto este, en realidad, esta es una de las aplicaciones. Nosotros ya desarrollamos casi 15 aplicaciones, wow. digamos. Estaba, recién, recién me estaba conectando, te digo, la verdad, y, y me acordaba que arrancamos por allá por mayo del 2012, o sea, casi 10 uh -huh. años ya que estamos claro. con esto. Claro. Y lo que ustedes dicen, eh, no, no, no, no voy a contar todo, pero digo, las aplicaciones, esta y el resto que desarrollamos, tienen algunas características particulares, sobre todo pensadas para las personas con... Si querés discapacidad intelectual y discapacidad mm. auditiva también. Pero, por ejemplo, esto que ustedes decían, las caritas de personas reales, es muy importante porque, eh, hago un paréntesis, yo vengo del mundo de la tecnología. O sea, mm -hmm. me tienen que disculpar cualquier aberración que cometa en términos a veces de palabra de discapacidad. No, hay ¿no? no tranquilo, Se entiende. pero están trabajando okay. en pos de eso, claro. de la inclusión, y eso creo que es realmente lo importante, más allá de los términos que usen, Pablo, así que por está perfecto. Ok. No, pero siempre. Pero... Se colgó un poquito. Ay, justo se nos trabó ahí. Bueno, es televisión en vivo, esto puede claro. pasar. <risa> estamos viendo mientras estamos viendo demo de la aplicación. Sí, sí, podemos retomar la conexión con Pablo que nos contaba. Ya más de 15 aplicaciones que han desarrollado en pos de incluir a personas con discapacidad. Pablo, ahí te tenemos ¿Te nuevamente, ahí? se nos trabó un poquito. Ah, perdón, bueno. No, les decía que alguna de las características, por ejemplo, esto que ustedes dicen de las caras es muy importante uh -huh. porque... Las personas en general con discapacidad intelectual son muy literales. Entonces, si vos, por ejemplo, en una aplicación, algo le pones un vaso con dos ojitos que queda muy lindo en términos de diseño, sí. cuando ellos van a su casa, buscan el vaso con los ojos. Claro. Digo, claro. Sobre todo cuando son más chiquitos. Uh -huh. eso tiene, son literales. Entonces, por eso, por eso están las fotos de las personas y no dibujos de personas. Uh -huh. Y, y mucha memoria eso, visual hay, tiene Claro, todo idea. bien Trá gráfico. Fíjense ustedes, por ejemplo, un detalle que por ahí no se... La letra es mayúscula. Cuando uno hace una aplicación, en general no usa letra mayúscula, porque sí. queda como viste, como que parece que estás gritando. Bueno, lo que suele pasar es que hay un porcentaje, el 70% por ahí no, no es capaz de leer, pero el 30% que es capaz de leer. Realmente solo lee la imprenta mayúscula, claro. no lee otro tipo de letra. Qué Entonces, interesante por eso la mayúscula. el trabajo de ustedes, Pablo, como desarrolladores tecnológicos, tener que asociarse con distintos eh, profesionales para hacer un equipo interdisciplinario y, y poder realizarlo de la mejor manera posible. Uh -huh. Me imagino que hay muchísimos psicólogos, terapeutas, profesionales de la salud implicados también en estos proyectos de ustedes, ¿no? Claro, ahí lo que hacemos, Clara, es, es eso, digamos. Nosotros, uh -huh. yo siempre digo, nosotros tenemos dos, dos, dos cosas alucinantes, que son las aplicaciones, que vos te las bajás del celular, están ahí las bajas del Google Play, como bajás cualquier otra aplicación, uh -huh. y el equipo, que a lo mejor no se ve tanto, pero es lo que decís vos. Claro. En el equipo, a grandes rasgos, tenés, y si lo partimos en dos, tenés toda la gente que vive en la discapacidad, que es la que define la que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y ahí tenés psicoterapeutas, docentes, muchas uh -huh. fundaciones. Para esta uh -huh. en particular trabajamos con... Brincar a Padea, que son los papás de autismo, Panacea, que es una, una fundación que trabaja con el autismo. Y del otro lado, y lo quiero mencionar, en este caso con Globan, que es la empresa de software más grande de la uh -huh. Argentina, uh -huh. digamos, que dona sus horas, dona todas sus yeah, horas para yeah. realizar estas aplicaciones. Entonces digo, y del otro lado tenés las empresas, que son las que saben de tecnología, que es por ahí de donde vengo yo. Pero digo, entonces ahí se arma un mundo espectacular que es. díganos qué necesitan los chicos y nosotros le decimos cómo hacerlo desde la tecnología. Oh, y eso es alucinante. Pablo, ¿y tienen algún estudio de rango etario que sepan más o menos cuáles son los que más lo consumen, en qué franja de edades? Sí. Eh, mirá, Lucas, ahí eh, a veces es difícil. Nosotros las últimas aplicaciones... Eh, esta no lo tiene, pero la, las últimas tres aplicaciones que habíamos largado le colocamos una encuesta. Ajá. Para esto que decís vos, porque es difícil a veces... Se, te, te soy honesto, mirá, lo que aprendí que en todos estos años es que el mundo de la discapacidad sí. tiene muy pocas estadísticas, Lucas, Bien, pues. muy pocas estadísticas, sobre todo en nuestro país. Entonces, con las aplicaciones, lo que empezamos a ver a partir de las encuestas que hicimos, es que, por ejemplo, tenemos una que es LSA, Lengua de Señas en Familia, que es para aprender la lengua de señas, que tiene arriba de 100.000 descargas. Que uh, para para no. este tipo de aplicaciones, Buenísimo para cualquier eso. aplicación, es muchísimo. Claro. Eh, entonces, digo, esa, por ejemplo, es muy utilizada por las personas sordas y por muchos docentes y familiares claro. de, que se sí, mueven sí. alrededor de las personas. Este tipo de aplicaciones, por lo que venimos viendo... La usan en realidad más eh, chicos más chicos, digamos. no uh -huh. Te digo esto porque cuando yo entré al proyecto lo primero que me digamos me pusieron los puntos y me dijeron cuando hablamos de discapacidad no hablamos de edad, hablamos uh -huh. en tu caso de niveles. Claro. Porque por ahí vos agarrás un nene, una nena que viene haciendo terapia desde muy chiquito entonces a los 4 o 5 años puede usar esta app. Claro, Pero por ahí claro. hay otro que no lo viene haciendo y tiene 7 claro. y también usa esta app. ¿Son entonces, todas digo, de descarga gratuita? Sí, muy buena pregunta. Toda descarga gratuita. Buenísimo, todo lo es, que hacemos es gratuito. Claro. Todo lo que participan es gratuito, entonces la aplicación es gratuita. Perfecto. Eh, Pablo, las familias que nos están viendo, que están interesados en ver todo este listado de aplicaciones, que ya son más de 15, que vos nos comentabas, ¿dónde las pueden buscar? Ustedes tienen redes sociales, ¿no? Donde allí van a tener toda la información de cómo se usan, cómo se descargan, cuál es el nombre de las aplicaciones. Muy bueno. Mirá, la manera más simple es... Sí. Tienen que entrar, esto es importante, mm. de un, yo diría en principio para hacerla fácil, de una tablet o sí. de un celular que tenga Android. Bien. ¿Sí? Android es, hay dos grandes mundos, todo lo que es Apple, que tiene algo que se llama iOS, sí. ahí tenemos, pero tenemos una sola aplicación. Ah, ok. Tienen que estar con algo de Android. Bien. Entran con un celular, entran con una tablet, al sitio www.proyectodane, así como suena, todo uh -huh. junto, proyectodane.org. Bien. Cuando entran, arriba de todo, lo van a ver, aparece un banner que dice, si querés bajarte las aplicaciones, clique aquí, perfecto, y automáticamente bien. lo lleva al Store de Google donde están todas las aplicaciones. Bien, Excelente, claro. Y eso bien perfecto. perfecto. Hoy, va, hoy van a ver, hoy cuando entren, van a ver 6 o 7, no van a ver las 15, ¿por qué? Porque, bueno, hay toda una historia, ahí veo que están pasando en sí, la pantalla. ahí tenemos Google, la web. Y eso tiene que ver con que Google ahora, hace 15 días atrás, por unas cuestiones de Google, bajó algunas, varias aplicaciones, entre sí. esas algunas de nosotros, porque cambiaron las condiciones. Pero la próxima semana ya van a estar actualizadas las condiciones. Perfecto. Pero ahí bajan todo. Bueno, excelente. Ahí tienen el dato, entonces, familias, amigos, que tengan un allegado con alguna discapacidad intelectual y que quieran acercarle una de estas uh -huh. aplicaciones súper útiles, eh, puedan hacerlo. Gracias, Pablo. La verdad gracias, que te un agradecemos placer. un montón esta nota, eh, tu tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y felicitar a todo Sin tu equipo por, por este trabajo tan bonito que hacen. Felicitaciones. Bueno, Clara, Lucas, muchas gracias a ustedes porque, como siempre digo...